Olvídate la oficina una vez más. Gracias. Odio esta mierda. Registro. Bonito expediente. ¿Sabías que los primeros Adams que trabajaron con nosotros les llamaban cascanueces? Y no precisamente porque les gustara el ballet. Tenían un problema con su sensor de fuerza. Tomaban un prisionero. Y... Los quebraban. Detective. Señorita Joyce. ¿Por qué no le dice que se vaya? Dígale a su mascota mecánica que nos deje tranquilo, que nos deje solo. Si podemos solucionar esto entre los dos, entro mal. 267. Tres implantes biomecánicos en extremidades, dos órganos biosintéticos, incluyendo hígado y corazón. Corazón dilata. Accede. Los no, no, no, no, no no venden a otro humano. Saca la información que necesitamos y mándamela a mi neurotransmisor. Seguro, detective. Envié el informe completo. Tenemos la confesión y los nombres. deberías estar bebiendo? No deberías estar hablando. Tengo que preguntarte, Joyce. ¿Hubieses dejado que sucediera? ¿Tú qué crees, Adam? Mi análisis es que tu frustración y tu deseo de hacer justicia pudiesen estar afectando tu juicio como agente de la ley. Conseguiste las pruebas y la confesión, ¿no? Las acabo de ver. Así es. ¿Y el sujeto está bien? El prisionero 267 está en perfecto estado de salud. Entonces deja de hueviarme que quiero descansar. Llevaré a las 0.600, como siempre. No, un par de horas más, por favor. Necesito dormir. Como digas, Joyce. Se llama venganza, Adam. No justicia. Lo que sueño todos los putos días de mi vida. Se llama venganza. Te dije que te iba a encontrar, mierda. Por favor, escúchame. Escúchame. No es lo que tú piensas, yo no la toqué. Yo no la toqué. ¡Cállate! ¡Cállate! Pero se fue todo muy rápido. Yo solamente la tomé y la asfixié, pero fue rápido. No sufrió. Te juro que no sufrió. Estás solo, mierda. No. Estás solo y nadie te va a poder ayudar. ¡No! ¡Tú estás ¡Por favor, escúchame! No, no te quiero escuchar. ¡No te quiero escuchar! Joyce. ¡No! ¡No te muevas! ¡Ándate, no. ¡Ándate! ¡El no! ¡El no! ¡Dispárame! ¡Dispárame tú! ¡Dispárame! ¡El no! El no. Disparame. Disparame no puedo permitirte que hagas esto, Joyce. ¿Lo sabes? Estoy programado para hacer valer la ley por sobre todo. ¡Es todo lo que más quería en este mundo! <risa> y no va a ir a la cárcel porque tiene ayuda, hijo de puta. No sé. Pero eres un agente de la ley. No puedo dejar que la justicia con tus propias manos. Sí, ya no me encanta. Comunicación entrante. Comunicación entrante. Comunicación entrante. Comunicación... Aló. Sí, estoy bien, ¿por qué? ¿Cómo que dos días? Sí, sí, sí está bien. Ya, ya, ok, voy para allá. Ya, sí, voy por allá. Chau. Bienvenidos a nuestro momento de policía Cibernética. Hola. Detective Nova, la directora Vesta, la espera en la sala principal. Gracias. Sector 5X, procedimiento alfa, expulso. Agentes y asistentes en alerta. Sector 5X. Ey, va. supongo que está feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sabe. No sabe. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Sabe lo que sí sé? Que estamos así de agarrar al traficante de armas más grande del país. Lo felicito. Y ahora dime, ¿cómo lo vamos a lograr sin la ayuda de los asistentes? ¿Cuántas vidas vamos a perder? Tú no eres la única que sufre, Joyce. Por suerte algunos nos tragamos la mierda y seguimos. Porque alguien tiene que terminar el trabajo, ¿cierto? Adelante. nos puedes dejar solas, por favor. Sabías que las habas tenían la misma estatura que los Adam. Un metro noventa y cinco exactamente pues les bajaron la estatura porque lo, la gente se sentía intimidada. Es un absurdo. Tienen la misma fuerza, pueden hacer las mismas cosas. Me parece que la falsa sensación de seguridad es más importante. Es mejor que el caos que provoca la verdad. La verdad es que estamos con la mierda hasta el cuello. Nadie puede saber esto. Tenemos que mantener esa... falsa sensación de seguridad, Joyce. A ver, directora, ¿qué pasó exactamente? Bueno... Luego que... No puedo creer que esté diciendo esto. Luego que asesinara al sujeto, tu Adam, se entregó. A mí se me ordenó cesar sus funciones. Y ahora está en comité. Ellos están decidiendo si lo van a despedazar o no. ¿Y el sujeto? ¿Quién es? El tipo es Jordan Krauss. El hijo del senador Krauss. Adam dio con él gracias al prisionero 267. Ya. Vamos, acompáñame. Todo listo, directora. Gracias. ¿Por qué lo hizo? Es lo que todos nos preguntamos. Estamos revisando los registros de memoria de Adam. No encontramos nada. Nada que pueda involucrarte. Y, además, tú sabes que él no puede recibir esa clase de órdenes. Así que, tranquila, ¿ya? Lo sé. Ah, una última cosa, Joyce. Rastreamos un mensaje que Adam mandó a tu comunicador neural. No pudimos rescatarlo porque está encriptado en tu código de acceso. Tú lo tienes acá. Se me quedó en la casa no lo traje. Ya sabemos que hoy es ese aparato. Anda a buscarlo ya. Yo te espero en mi oficina. Pero si puedo analizar, puedo encontrar la mejor solución. Ese siempre ha sido mi objetivo, mi trabajo. Hemos estado juntos desde mi creación. Fui testigo de tu felicidad el día que nació tu hija. Y de cómo te quebraste cuando ella desapareció. ¿Sí? Te quebraste. Y a diferencia nuestra, no puedes ser reparado. Joyce. Joyce, Joyce, Joyce, Directora, un momento. Algo no está bien. Sí, sé que no está bien. Ava, por favor, conecta. El acceso al comunicador ha sido modificado. Está ligado a la red neuronal. No podemos despertarla sin causarle un daño cerebral. De algún modo, ella está conectada permanentemente a lo que sea que esté viendo. Ella... Es prisionera de su mente. Entonces se ha encontrado la solución. Este obsequio a cambio del equilibrio y la seguridad para todos. No entiendo. ¿Quién? Adam, por supuesto. Lo maravilloso acá ha sido su impensado razonamiento. Maravilloso, dijiste. Él sabía que tarde o temprano ella asesinaría al presunto asesino de su hijo. Ella estaba quebrada. Nada la iba a reconstruir. Entonces, Adam encontró una solución. Él anuló al criminal. Anuló a la propia Joyce, protegiéndola de sí misma y de sus potenciales víctimas. Aquí tienes todos mis datos de memoria de tu hija Cristina para ti. Todos ellos quedarán frescos en tu memoria. Permanecerás unida a ellos en una simbiosis de felicidad perpetua hasta el fin de tus días. Me para al lado y te Sí, directora.